Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a una emisión más de este su programa fiscal sentido, Por supuesto, a través de la señal de Familia Census, Census Capacitación. Y bueno, servidor y amigo José Alfredo Zaragoza, buen día, saludándoles el día de hoy, lunes 19 de septiembre de 2022, esperando que estén iniciando una gran semana. Es mi deseo de corazón para todos ustedes. Y bueno, vamos a platicar hoy de un tema por demás interesante. Eh, vamos a darle un poquito distinto el manejo de la última vez. Aquí ya en algún momento comentamos el tema de remuneración accionistas, el tema de distribución de utilidades. Vamos a, a voltearlo y a tratar de hacerlo un poquito distinto desde una óptica eh, pues donde incluso si ustedes quieren interactuar con nosotros, con mucho gusto vamos a, a procurar estar aquí atentos a, a lo que son sus mensajes del chat. Así que eh, vamos a hablar del pago de dividendos a accionistas, a socios, de eh, personas morales, sociedades mercantiles propiamente. Y bueno, eh, sería interesante, será importante para el empresario de hoy en día eh, pues saber cómo remunerarse cómo poder obtener el eh, planteando de inicio que al constituir una sociedad mercantil, al constituir una empresa, pues eh, al menos la, la idea y resulta lógica, salvo que ustedes tengan una mejor opinión, eh, pues que de pronto aperturar una empresa, constituir una sociedad mercantil, pues como tal, eh, pues tendría que ver más con este asunto de eh, vamos a decirlo así una inversión a un mediano a un largo plazo, digo a lo, a lo mejor no es tal cual como yo quisiera expresarlo pero saliéndonos un poquito del tema eh, fiscal, saliéndonos un poquito del tema legal pues finalmente como para eso lo hacemos ¿no? no, no entendería yo en un contexto actual como para qué querría uno eh, formar parte, constituir o ser socio o accionista de una empresa ¿no? Y fíjense que hace unas, unos días, unas semanitas, un par de semanas que por ahí con nuestros amigos de Familia Census estuvimos compartiendo eh, en el Diplomado de Sociedades, eh, espero que hayan logrado estar ahí presentes, muy buenas ponencias, muy buenos expositores, pero salió a colación una duda, una inquietud entre los participantes, y era lo referente al pago de los dividendos, ¿sí?, Vuelvo a detonar la pregunta por si alguien ahí eh, quiere interactuar con nosotros. Saludos para la gente que nos está acompañando. ¿Sí? Entonces, aquí tal cual eh, eh, vamos a hacer mención de esto. Eh, estimados, ¿cómo están? Si ustedes son miembros de una empresa, si ustedes son socios, son accionistas, ¿cómo les están remunerando? O si tú eres un colega, eres un contador, es una persona que asesora a las empresas la pregunta del millón ¿cómo están remunerando a los socios o accionistas? yo lo entendería así vuelvo a lo mismo eh, porque finalmente pues estamos en una situación donde pues hoy día pareciera que no se sabe como para qué se constituye una persona moral o una sociedad mercantil ¿Cuál fue la inquietud que nos hicieron? Oiga, ¿sabe qué? Fíjese que eh, en una empresa donde yo colaboro, eh, hicimos un reparto de utilidades, eh, un pago de dividendos, se trataba de una sociedad anónima, pero se hizo con cargo a la CUFIN, ¿sí? Y fíjense que en esta ocasión no quiero ser muy técnico, no quiero meterme a esa parte. Eh, hemos comentado ya en diversas ocasiones, ya en un anterior programa aquí en Census, respecto a que la Cufin es una cuenta fiscal, es obligatoria para las personas morales. Y acuérdense que en ese eh, monedero, en ese bolsillo de, de, de personas morales, por llamarle de algún modo así un tanto coloquial, eh, pues lo que se va recolectando, lo que se va recabando, lo que se va registrando como tal, son utilidades fiscales netas. ¿sí? ¿Qué pretende la Cufin? Pues arrojarnos el dato, ser un indicador para que nosotros sepamos de las utilidades fiscales acumuladas que ha reportado la empresa, qué utilidades fiscales ya pagaron impuestos. Me salgo un poquito de lo técnico. Yo siempre les he comentado, estimados, eh, nosotros lo que requerimos, ojo, para que podamos eh, decretar dividendos, para que podamos distribuir una utilidad eh, en una persona moral, en una sociedad mercantil. Como tal es tener utilidades contables financieras. ¿sí? No basta con que yo tenga saldo en la CUFI. Y por eso eh, en cada emisión, cada programa, cada que tenemos la oportunidad de participar en algún foro, eh, y, y aquí volviendo ya no tanto a lo técnico, sino a lo lógico, a, a lo conceptual. Oye, este, socio, accionista, emprendedor, empresario, dueño de negocio, eh, eh, quieres finalmente, eh, pues, recuperar tu inversión, quieres ese retorno de inversión, eh, eh, quieres ya, como tal, también, este, pues una vez que se recuperó la inversión, pues quieres generar rendimientos, ¿no? Ese era el plan de origen, ese era el plan original pues no hay otra más que eh, esta figura de los dividendos o como tal de la distribución de utilidades, ¿no? Digo, pensando que, que no estuviéramos específicamente hablando de una sociedad mercantil, propiamente una sociedad anónima, ¿sí? Y usualmente en el mercado encontramos infinidad de espejitos, ¿sí? Eh, que fíjate que te vamos a pagar regalías seguramente lo han escuchado por ahí que fíjate que vamos a buscar una opción para poder remunerar al socio o al accionista y a toda costa lo que se está tratando de evitar es generar así tal cual de forma natural el pago de un dividendo o la distribución de una utilidad ¿Sí? Entonces, quiero distribuir ganancias, quiero pagarle utilidades a mis socios o accionistas, debo tener ganancias y debo tener socios que como tal, pues hayan aportado, que hayan exhibido el capital, sí, que hayan pagado la adquisición de esas acciones. Entonces, y, y lo decimos siempre así muy, muy satírica o irónicamente, para hacer caldo de pollo necesitamos pollo. sí. Más allá del tema fiscal. Si tú en ese momento nos preguntas, oye, ¿cómo es el tratamiento fiscal de una enajenación de un auto? Bueno, primero hay que tener el auto y, y después enajenarlo, ¿no? Y ya hasta el final vemos, bueno, se puede ver anticipadamente, ¿no? Eso es lógico, suena obvio, pero tiene que existir lo anterior. Tiene que haber una priori antes del tratamiento fiscal. ¿Sí? Y resulta que les pagan regalías, resulta que les pagan conceptos asimilados a salarios, que, ojo, eh, no los estoy satanizando, no estoy diciendo que estén mal. Una cosa es que de pronto, y ante algún programa de fiscalización, algún criterio que siga la autoridad, los tengan en el radar, los tengan en el reflector, y otra cosa es que estén prohibidos, ¿eh? Porque finalmente lo que habrá que ver que no es que esté mal como remuneres. Insisto, ¿no? Les venden ese tema de pago de regalías por tema de alguna marca. Les venden de pronto también que mira, te vamos a asimilar o, o se te va a generar el pago de un concepto asimilado. Habría que ver bajo qué te situra, ¿no? Ahí como tal el artículo 94, ley del impuesto sobre la renta, contempla diversas opciones para la remuneración pues de terceros no no propiamente estamos hablando de un socio o accionista y habrá que ver bajo qué casos y, y bajo qué situación específica de cada empresa se estén efectuando este tipo de pagos pero insisto no lo estoy satanizando no estoy diciendo que estén mal lo que estamos aquí atenuando lo que les queremos revelar a ustedes que no se puede hacer lo uno por lo otro o sea mira ok. Le vas a pagar regalías, le vas a pagar asimilados, lo vas a asegurar como trabajador, que es otra de las que hemos encontrado de pronto, ¿no? Eh, eh, fíjate que eh, tiene tal rol este socio o accionista, o tiene este otro XYZ rol, eh, fíjate que sí lo vamos a incluir en la nómina. Y hasta este momento no he dicho que esté bien o que esté mal. ¿Cuál es la delgada línea? ¿Qué es lo que ahí nos puede tener entre el que sí entre el que no? Mira. Eh, y te lo digo así eh, hablándole así como lo hacemos con los empresarios, con los emprendedores que pues ellos de pronto parecía que esta parte no, no les interesa tanto dice si tú resuélveme, que los dineros lleguen a mí, ya yo me hago bolas, tú lo blindas porque luego es una palabrita así que eh, blindalo ¿no? pero finalmente eh, hay que hacer que lo natural sea lo más lógico y lo más natural posible y es que tenemos eh, diversos aspectos en el entorno que tendrían que ir entretejiendo eh, esta naturalidad del cómo ocurren las cosas. Mira, lo primero que te voy a comentar, acuérdate que venimos en un contexto de razón de negocios. Artículo 5A del Código Fiscal de la Federación me dice que ante cualquier acto jurídico prácticamente ante cualquier toma de decisión que implica y en consecuencia de en actos jurídicos, pues en todo momento el contribuyente, nótese que aquí ya no hablo de empresa, pues tiene que anteponer el beneficio económico al beneficio fiscal. ¿Qué podríamos entender como beneficio fiscal? Y ahí lo dice eh, como tal el artículo 5A, pues una reducción, un diferimiento del impuesto, una deducción autorizada, ¿no? Por ahí lo comenta, un cambio de régimen, ¿sí? Entonces, ahí eh, cualquiera eh, de estas situaciones que conllevan, y, y hablando de forma de tributación, pues rápidamente podríamos pensar en la gente que de pronto, siendo socio o accionista de, de, de una empresa, pues eh, termina formando parte de la misma plantilla laboral. ¿Sí? Entonces, estimados, eh, no es que esté mal, sino que debe conllevar una lógica. Vuelvo a la pregunta de inicio, ¿para qué constituimos una sociedad mercantil? ¿Para qué creamos una empresa? ¿Para qué decidimos ser socios o accionistas? Sin lugar a dudas, y creo, a, así lo, lo veo yo, van a estar de acuerdo conmigo, lo que estamos buscando es, al tiempo, un beneficio económico. ¿Sale? Entonces, pues eh, volteando a ver esta figura de la razón de negocios, el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, eh, no se ve tan natural, no se ve lógico, no se ve que se esté anteponiendo un beneficio económico a un beneficio fiscal. Cuando tú estás dejando de pagar dividendos? ¿Sí? Y, y esta sería la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que la empresa de la que tú formas parte, de la empresa que tú creaste, de la que eres socio, accionista, de la empresa que tú asesoras, ¿cuándo fue la última vez que se distribuyeron utilidades? ¿Cuándo fue la última vez que se pagaron dividendos? Y lejos del tiempo que tenga, que usualmente es largo, ¿sí? Usualmente a, a, a veces, no, pues fíjese que esta empresa empezó en el 2010, pero ¿qué cree que nunca hemos repartido dividendos? Esta SA nunca ha pagado dividendos, esta sociedad mercantil nunca ha distribuido utilidades. Y lo primero que yo preguntaría, bueno, ¿y entonces para qué queremos, para qué tenemos la sociedad? Ahora otro aspecto importante y, y es a modo de reflexión para nuestros amigos empresarios, dueños de negocio, para el asesor incluso, ¿no? ¿De dónde obtiene sus ingresos los socios, o, o al menos el socio que se ve que es el que lleva <ríe> finalmente este rol del beneficiario controlador, ¿no? ¿Quién es el que eh, usualmente aprovecha? Y, y como tal se beneficia de, de, de, de, de pertenecer como tal de esta sociedad mercantil, de esta persona moral. ¿Cómo es que viven y de dónde? Porque eso ya también significaría una alerta, ¿no? Si tú me dices, mira, el socio o el accionista trae un proyecto a 10, 15 años y posteriormente va a empezar a retirar rendimientos, va a empezar a retirar utilidades... Pues te la compro, pero mientras, ¿cómo le está haciendo? Los ahorros de su vida. Eh, le están pagando una pensión. Digo, puede ser, ¿no? No sé, a lo mejor por una eh, incapacidad permanente parcial. Eh, a lo mejor se sacó la lotería, ¿no? No sé. Tal vez... Eh, heredó, legó, no sé, pero ante la ausencia de esto y si no hay cómo y hay y no hay el por qué o cómo, cuándo, cómo le está haciendo para sobrevivir el accionista, pues ahí ya tenemos un foco rojo. Y podríamos meternos a figuras como lo son la discrepancia fiscal, a, a figuras como es la presunción de ingresos, a figuras incluso como el delito de fraudación fiscal, lavado de activos. ¿De dónde? No, contadores, que mire, ¿sabe qué? Fíjese que le estamos pagando asimilados. Fíjese que le estamos pagando regalías. Fíjese que le estamos pagando salarios. ¿Ok? ¿Dónde está la razón de negocios? Porque acuérdate que el artículo 5A no solo me habla de anteponer el beneficio económico razonablemente esperado al beneficio fiscal. Me habla también que pues, cuando somos ahí de pronto eh, eh, procuramos un embotellamiento de actos jurídicos, pues que la autoridad puede eh, como tal desconocer el efecto fiscal y decir... ¿Para qué realizaste tantos actos jurídicos pudiendo hacer uno solito? Que fuera decreto de dividendos, distribución de utilidades y punto final. ¿Sí? Ahora regreso, te que te decía que hay una delgada línea, ¿no? Entre que si les pagas esto, les pagas aquello y esto otro. Eh, básicamente esa delgada línea es: ¿es real o es simulación? ¿Es real o es simulación? Yo no te he mandado al infierno, ni te he dicho que te va a llegar el SAT, ni me estoy cortando las venas, ni me estoy haciendo así por el cómo remuneres a los socios o accionistas de tu empresa, aquella que asesores, de la que formes parte, sino yo pregunto, bueno, ¿cuál es la sustancia? ¿Cuál es la razón de negocios? Si aún socio o accionista, una empresa, una sociedad mercantil está pagando arrendamiento, pues invariablemente debe haber un bien objeto de ese uso o goce temporal, ¿sí? Si pago arrendamiento nada más porque los dividendos son caros, porque esa es la respuesta, ¿no? Que la dan en automático. Oiga, es que el pago de dividendos es carísimo. ¿Por qué? y te sacan ahí unas cuentas chinas que al final parece que te queda un centavo de utilidad. Es que mira, ya pagó impuesto la empresa y luego se lo manda al socio, se lo manda al accionista y ahora va a pagar impuesto él. Sí, pero así nos quedamos a la mitad de la historia. No es la historia completa. Para empezar recuerda que incluso a nivel de normatividad contable financiera eh pues se trata de dos entidades distintas. Una cosa es el ente económico, es la entidad económica, y otra cosa es el propietario, ¿no? Que en este caso, pues, es el dueño, el socio, el accionista, que la norma de información financiera, pues, no le llama socio o accionista, le llama los propietarios del ente, ¿no? Ahora, legal y jurídicamente hablando, pues, también cada quien tiene su propia eh, personalidad jurídica son también dos entes independientes. Por supuesto que si la persona moral obtiene ingresos, pues la persona física obtiene ingresos y aunque la persona física forme parte de la estructura orgánica o de la estructura accionaria de la persona moral, no implican que los dos sean uno mismo, ¿no? No es algo así de tú y yo somos uno mismo. Porque luego el accionista dice, fíjate que le fue bien a la empresa, ¿no? Y gané tanto. O, o tuvimos rendimiento, tuvimos un superávit de tanto. Bueno, la empresa, tú todavía no. ¿Sí? Y les decía que se acaban con la mitad de, de la historia, ¿no? Ok, voy de acuerdo, la, la, la empresa paga sus impuestos. Si esos dineros llegan finalmente a, a un beneficiario efectivo, beneficiario final o beneficiario controlador, si realmente el socio o accionista es quien dice ser y se está beneficiando, eh, pues finalmente él tendrá que pagar su propio impuesto, porque no son la misma persona, ni contable y financieramente hablando, ni jurídica, ni fiscalmente hablando. Ahora existen vehículos, no existen alternativas que no son estrategias, hay que decirlo, no son descubrir el hilo negro, eh, simplemente lo que tal cual eh, me señala eh, la propia normatividad fiscal, eh, esta cuenta Cufin, cuenta de utilidad fiscal neta, que usualmente es una de las cuentas olvidadas, me va a servir para que una vez que yo tengo el ingrediente principal, que son utilidades contables financieras, yo pueda hacer un comparativo con sus mil, que no es lo mismo, pero que me va a servir como indicador, como termómetro para decir, oye, mira, hay 200 de utilidades a distribuir. ¿Cuál es tu saldo que tienes en la Cufin? Ah, mira, fíjate que el saldo son 400. Ah, mira, genial. De mi monedero, que es la contabilidad, el estado de resultados, el estado financiero ya aprobado, presentado por el comisario, ya aprobado en la asamblea, ya con todas las particularidades, con todos los requisitos que a nivel mercantil, a nivel societario, y, y y al tenor de la propia legislación mercantil yo ya cumplí ya que tengo aquí este, este montoncito de 200 de utilidades a distribuir y equiparándolo suponiendo que esos 200 los estuviera sacando yo suponiendo que esos 200 de utilidad los estuviera sacando yo de mi otra bolsita llamada Cufin al tener un saldo de 400 en la Cufin pues me alcanza perfectamente y no tengo que pagar yo corporación, yo sociedad anónima, yo sociedad mercantil que estoy distribuyendo la utilidad. No tengo que pagar un impuesto adicional porque se presume o se entiende que esa utilidad que se le está repartiendo a los socios o accionistas ya pagó impuestos sobre la renta. sí Ahí yo te preguntaría si se llevan bien las cuentas. Si hablamos de una empresa que en el ámbito de lo contable y lo fiscal es ganadora, no siempre, pero pues la consecuencia natural es que fiscalmente hablando también se trata de una empresa ganadora. Y si se trata de una empresa ganadora, pues tiene utilidad, tiene utilidad contable financiera, tiene utilidad fiscal. ¿Y qué es lo que a la corporación a la empresa, a la sociedad mercantil ¿cuál fue el costo fiscal adicional? ahí es donde yo pregunto porque lo que hemos encontrado la mayoría de las veces es un desconocimiento por parte de los colegas y yo me, me, me anoto eh, me inscribo porque pues hace 10, hace 15 años a mí me hablaban de la cuca, me hablaban de la cufin y era un tema así como que había que evitarlo a toda costa ¿no? Luego nos ponemos a estudiarlo, luego nos ponemos a investigarlo. Pensando que tuviéramos saldo en la CUFIN, la respuesta sería ¿Cuál va a ser el costo fiscal adicional para la corporación? Ninguno ya pagó el impuesto por esa utilidad que está repartiendo. Ahora, ¿Cuál es la tónica o la problemática que comentaba yo de inicio? Y, y que ahí entre las inquietudes de este diplomado de sociedades que, que participamos aquí en esta casa capacitadoras en sus capacitación nos decían es que no tengo utilidad contable financiera pero sí tenemos saldo en la Cufin, se levantó la asamblea, el notario ahí le redactó y que puso que con cargo a la Cufin se repartieron utilidades y, y lo malo que no se cuidó toda la parte contable toda la parte financiera ya ni que hablar de la parte mercantil errores comunes empresario, dueño de negocio para que no te pase el capital debe estar exhibido las acciones deben de existir no olvidemos la reserva legal o como lo llama la ley general de sociedades mercantiles el fondo de reserva traemos pérdidas pues deben primero pagarse, deben absorberse esas pérdidas y ya posteriormente ahora sí hablamos de repartir dividendos. Hay como tal, ojo, pues hay que celebrar las asambleas. Eh, eh, lo fiscal no quiere decir que lo dejes al último. Lo fiscal se puede anticipar, lo fiscal se puede planear, pero para planear sobre algo primero debemos tener ese algo. Si no lo tenemos, no, y, y si me la compra ahí el notario, el federatario, y le pone con cargo a la Cufin, pues ¿qué creen, estimados? La Cufin, y, y no me van a dejar mentir, incluso de, de, de, de pronto los que sean del team NIF o, o, o del team como tal este, eh, fiscal, y soy solo fiscal y punto, no me van a dejar mentir, la Cufin no es un estado financiero, la Cufin no es un estado de resultados. Entonces no hay que dejar que nos vengan a vender espejitos de que mira, no se te van a pagar utilidades, eh, dueño de negocio, propietario, socio accionista, pero te vamos a pagar esto otro. No, a ver, espérame, y es viable, me va a meter en algún lío, me puede poner en ocasión de algún tipo de presunción. esa sería eh, pues la parte interesante, ¿no? porque vemos de pronto nada más al momento y, y pagamos por sentir, pagamos por la experiencia, pero ¿qué va a pasar al futuro? Siempre he considerado que cuando nos vengan a vender una estrategia, un esquema, un plan, un espejito, pues... Eh, si te convence, le convence al dueño del negocio, al dueño de la empresa, al accionista mayoritario, al que tome las decisiones, pues cómprenlo, ¿no? Finalmente dicen que de la vista nace el amor, pero pues hay que comprometer a quien nos está ofreciendo el producto o la estrategia, vamos a llamarlo de esa, de esa manera, pues que no es solo aquí te vi, ya te lo vendí, te lo implementé y va, va y no, no es así. Ahí, ok, mira, vamos a adquirir esa estrategia, vamos a adquirir este esquema, pero fíjate que a mí me interesa que no solo estés aquí en el momento de la venta. Independientemente de que la estrategia se haya implementado, independientemente de que eso que, que tú nos estás vendiendo, dices que no tiene problema, que no va a haber lío. Eh, fíjate que quiero que le des seguimiento, quiero que lo estés monitoreando. Y que ante algún cambio en la legislación o ante una situación no prevista donde de pronto, mediante alguna facultad de gestión o alguna facultad de comprobación, la autoridad me venga a cuestionar situaciones tan simples como pudiera ser la, la aplicación de la razón de negocios, pues que estés ahí para responder tu asesor, tu persona, que me vendiste el espejito, el producto, y que le puedas dar mantenimiento a esa estrategia que tú mismo me vendiste. Porque ¿qué pasa? Que a veces esos espejitos se compran, eh, a lo más el asesor te implementa, pero te implementó y ya no lo vuelves a ver. Y ya cuando tienes el reflector encima, ya cuando la autoridad anda detrás de ti, pues vas a tener que terminar acudiendo a un tercero que es el que te va a medicar y que te va a decir, bueno, es que la estrategia no tenía nada de estrategia. Sí, entonces es alguien que te lo venda, alguien que te lo implemente, ya implementado que lo monitoree, le dé seguimiento, eh, podríamos estar hablando prácticamente de una experiencia po posventa, ¿no? Eh, no, fíjate que se movió toda la legislación, ah, pues mira, ya se tenía previsto o teníamos ahí advertido que podía pasar esto, eh, fíjate que vamos a hacerle ahora sí. Y no sé, a lo mejor de aquí hasta que eh, caduquen las, las facultades de la autoridad con respecto a algún acto jurídico, alguna estrategia y, y el momento, tiempo, espacio en el que se realizó, eh, ese sería un buen asesor, no alguien que te vendiera todo ese paquete completo. Ahora, vuelvo a esa delgada línea, ¿no? Y vas a decir, repite repite delgada línea. Bueno, la cosa es no simular. Vas a pagar arrendamiento, pues que el socio o accionista efectivamente un bien lo esté otorgando en arrendamiento, que sea precios de mercado, que se cuente con el cumplimiento en ese aspecto, lo que tiene que ver con precios de transferencia. ¿Sí? No, que fíjate que pues si sí es socio, si sí es accionista, pero este... Pues aparte aquí es gerente de asuntos sin importancia y, y fíjate que sí trabaja y si sí hace esto, tiene funciones dentro de, ok, vamos a comprarla. No está vedado que un socio o un accionista al mismo tiempo, independientemente de la función del cargo que tenga, incluso pensando que formara parte de pronto eh, de este tema de honorarios a miembros de consejo, eh, consultores, directivos, etcétera, eh, eso no implica que esté vedado o que no tenga la posibilidad de poder prestar un servicio personal subordinado, pero que sea real. Si de todo esto que se está comentando, lo primero que te viene a la mente es vamos a hacer esto para no pagar dividendos porque son muy caros, pues ya empiezo a pensar de la ausencia de algo, ¿no? Como que más bien estamos simulando y no tanto asimilando, no tanto contratando trabajadores, no tanto pagando arrendamientos, regalías. La simulación por sí sola, hacer ver algo que es como algo que no es, o viceversa algo que no es, hacerlo ver como algo que sí es o que no era pues finalmente estamos ya ahí en una escala muy pequeñita, arañando prácticamente lo que es el delito de defraudación fiscal. ¿Sí? Entonces es lo que hay que tener cuidado, que eso realmente exista, que no sea una ilusión, o que no sea como tal una alternativa para no pagar dividendos. Vuelvo al tema, ¿no? Vuelvo a lo que decíamos de origen. Es que los dividendos son caros. mira si llevas bien la Cufin y si fiscal y contablemente llevas bien la empresa, pues por ambos bandos gana la empresa y a la hora que disponga de los dineros tangibles, que es lo del estado financiero, eh, es lo contable eh, y estés respaldado, soportado con una Cufin, pues eh, la sociedad ya no tendrá que pagar algo adicional, ya lo pagó en el transcurso del tiempo, en el transcurso de su historia y punto, no hay más ¿sí? contador y cuando no hay saldo en la Cufin pues mira, aunque no tenga saldo en la Cufin yo le creo más al estado financiero ahora, ahí, ahí habría que voltear a ver sobre la base una buena contabilidad eh, todas esas formalidades de que el informe financiero haya sido discutido aprobado o modificado mediante una asamblea ¿sí? Y propiamente, eh, yo te diría, pues mira, no todo está perdido. Insisto, ¿eh? no es estrategia, no es hilo negro, es simplemente hablar y dar difusión un poquito de lo que de pronto el empresario desconoce, o que incluso algunos colegas, digo, no está mal, hay veces que hay colegas que están empezando la práctica profesional y este tema, pues a lo mejor no lo tienen tan a la mano, no lo tienen tan fresco. Eh, ok, no hay cufín por lo que sea, ¿no? No deducibles, algún otro efecto por ahí a la hora de determinar la utilidad fiscal neta. <coughs> Mira, este... Ok, pues hay que pagar impuesto por esos dividendos que se van a distribuir. No quiere decir que no hubiera utilidades. No hay una COFIN que soporte o que respalde a esas utilidades contables financieras. ¿Sí? Pues lo que se tendrá que hacer es el procedimiento del artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta, pensando en un régimen, título 2, eh, personas morales en lo general, ahí el artículo 10 es el que nos da el procedimiento, eh, la famosa piramidación, ¿no? Y que calcula el impuesto y que ese impuesto es el que va a tener que pagar la sociedad, y ahí es donde le sale un impuesto del cuarenta y tantos y que casi el cincuenta por ciento de la utilidad, eh, mira, no todo está perdido. Lo que va a ocurrir aquí es que ese impuesto que tú pagues por la utilidad distribuida o por los anticipos pagados a los socios o accionistas, pues como tal lo vas a poder recuperar. cuando, Pues cuando determines el resultado fiscal y el ISR el ejercicio, precisamente de ese ejercicio donde se distribuyeron las utilidades. ¿Sí? Y si no lo ocupas todo, pues vas a tener los dos ejercicios siguientes, incluso a nivel de pago provisional, vas a tener la posibilidad de poder acreditar ese ISR de dividendos. ¿Sí? Entonces, mira, la alternativa 1, tienes Cufin, no pagas impuesto, hablando propiamente de la persona moral que distribuye las utilidades. Y ahora si nos vamos al escenario 2, pues a lo mejor de forma anticipada estás pagando ISR, pero bajo la figura del acreditamiento, pues podríamos considerar que estás anticipando un pago del ISR del propio ejercicio y hasta inclusive de los dos siguientes. ¿Sí? O sea, estás a lo mejor a nivel de flujo, te estás quedando sin una parte de dinero, pero que se te va a considerar como parte del impuesto pagado sobre el ISR del propio ejercicio y de los dos siguientes. ¿Sí? Pero y la persona física, el socio o accionista que es persona física y que esos dineros le van a llegar, eh, de entrada contador hay una retención del 10%. Pues mira, si, podríamos, si pudiéramos hablar de algo caro, eso sería lo más caro que habría en el camino. Esa sería la piedra u el obstáculo más grande del camino. Porque ese 10% eh, que venimos manejando desde la reforma 2014, pues ese sí prácticamente podríamos decir que va a fondo perdido. ¿no? Te retienen y no hay modo de recuperarlo, ni por parte de la sociedad que distribuyó el impuesto, ni por parte del beneficiado que podía ser la persona física accionista. Ese ya, pues, lo damos por perdido, ¿no? Eh, eh, así como cuando o, obtienes utilidades eh, en la bolsa de valores o en un fondo de inversión y que ¡pum! Te retenemos el 10%, o, o en el caso de honorarios, arrendamiento, con diferencia de que ahí sí se puede acreditar, Incluso contra el pago provisional o el impuesto del ejercicio, ¿no? pero aquí esa parte está perdida. Ahora de lo de acumular el dividendo, pues finalmente es un ingreso distinto. Ya no es ingreso para la entidad, ya es un ingreso para la persona física. Y la persona física, como cualquier otro ingreso, así como cuando le pagas salarios, así como cuando le pagas regalías, así como cuando le pagas... Eh, sueldos y salarios asimilados, arrendamiento, etcétera pues va a ser lo mismo no o se va a tener el mismo efecto ese ingreso se va a tener que acumular a la tarifa a la tarifa del artículo 152 tarifa anual para efecto del impuesto sobre la renta del ejercicio ¿sí? y luego ya el procedimiento viene por default podríamos decir que la opción mira sabes qué acumulo el dividendo lo mando a tarifa y uh, me va un titipuchal a pagar. ¿no? Sin embargo, como parte de mecánica o como parte del propio procedimiento del artículo 140, Ley del Impuesto sobre la Renta, pues me dice que yo puedo acreditar el ISR que pagó la persona moral que me distribuyó esa utilidad. La persona moral, a, a lo mejor la SA que me distribuyó ese dividendo. ¿Cómo? Pues con la condición de que el impuesto más el dividendo, tú lo consideres todo ese binomio como parte del ingreso acumulable. Yo ya ni es opción, ¿eh? O sea, tal cual es el procedimiento del artículo 140, aunque pareciera que lo condiciona a que acumules o no, o sí o sí, el impuesto que pagó la sociedad o que pagó la persona moral. La realidad es que incluso a la hora de la declaración electrónica, pues ya y cuando se emitió correctamente el CFDI, pues prácticamente así tal cual ya lo tiene precargado. Y aquí la, la bondad o la facilidad es que a la hora que tú distribuyas, perdón, que tú acumules a la tarifa que como persona física, socio o accionista, acumules ese impuesto, ¿sí?, si bien te va a dar un impuesto mayor que en el otro escenario donde solo está el puro dividendo, la realidad es que aquí sí te da un impuesto mayor porque no solo acumulaste el dividendo, no acumulaste la parte proporcional del impuesto que pagó ese dividendo cuando lo obtuvo como utilidad la persona moral. Y aquí nos pregunta en contador, ¿pero es solo si la empresa pagó un impuesto adicional o si proviene de Cufin? No importa, ¿eh? Cualquiera de los dos escenarios, ya sea porque tenía saldo en la Cufin o porque no lo tenía, pero eso implica que ese impuesto en algún momento, mediante la acumulación de utilidades en la Cufin o mediante el pago al momento de distribuir los dividendos, implica que ese impuesto ya lo pagó la, la persona moral. Tú lo vas a acumular, te va a dar un impuesto mayor y sin embargo ahora tendrás la posibilidad de poder acreditar el impuesto que pagó la sociedad y los más de los escenarios lo que nos va a resultar ahí pues va a ser un saldo a favor para la persona física, no simulado no inventado sí a lo mejor nos va a costar sangre, sudor y lágrimas como cualquier saldo a favor hoy día de pronto hasta el saldo a favor de un asalariado a veces cuesta trabajo Aplica la autoridad a la confiable, ¿no? ¿Sabes qué? El patrón no pagó las retenciones. Pero de qué es recuperable, de qué es legal, de que no es simulación, pues lo vas a recuperar. Recapitulo y vuelvo al inicio. ¿Dónde está lo caro de la distribución de utilidades? A veces como contadores le tememos a lo desconocido no hemos pisado ciertos terrenos, no se nos facilita de pronto entender el tema de la Cufín, pareciera como trabalenguas de pronto hay el artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta y lo que nos falta es prepararnos y documentarnos más en esa parte, ¿no? Porque ya si lo vemos así a números fríos y por ahí en algún curso que hemos tenido posibilidad, aquí en algún anterior programa de censos, que incluso les mostramos láminas, pues ahí viene ese comparativo, ¿no? De, de pronto, cuando los asimilan, eh, les pagan salarios, obviamente, por la parte de salarios, no va a haber escapatoria al tema de la seguridad social, y a lo mejor sí eh, de pronto una problemática, porque el seguro social podría decir: ¿Sabes qué? Para mí que esto es simulación, ¿no? No te lo va a decir propiamente que es simulación. Obviamente, bienvenidos los dineros ¿no? para el INSS y, y los ramos, ramos de aseguramiento, pero a lo mejor puede implicar que al final de la vida laboral del socio o el accionista, pues se le complica el tema de la pensión, que si no logras demostrar que fue real esa relación laboral, eh, pues que se te pueda manejar ahí un tema eh, tipificando fraude a la ley, ¿no? a, a la ley del seguro social. Eh, porque alguien que no es un trabajador, en, obviamente hablamos del escenario donde está simulando que el socio o accionista es trabajador, eh, alguien que no es trabajador se está beneficiando de todo lo que cubre, de todo lo que contempla el régimen obligatorio del Seguro Social. Entonces, este, a, a veces salen más caros los centavos que los pesos, ¿eh? sale más caro el caldo que las albóndigas. ¿Sí? la recomendación aquí, asesórense, si es con un servidor bienvenido, si no, pues busquen a quien les dé confianza, pero hay que asesorarse, y esto no solo va para el empresario, no solo va para el dueño, eh, para el emprendedor, el dueño del negocio, eh, va para los colegas que a lo mejor también de pronto eh, en estos temas, en estos menesteres, no, eh, usualmente qué busca la gente allá afuera, pues el CFDI, la carta aporte, y ahí si sí nos va bien de pronto tema de contabilidad, que de pronto podría ser una carga importante o, o una talacha un tanto pesada para el contador, pero que se entendería que por excelencia, pues el contador es un experto en contabilidad, ¿no? En producir y en generar información financiera. Pero ya de pronto estos otros temas que están ahí como que en el olvido, eh, de pronto cuando ese eh, campo de saldo de la cuca o la cufin en una declaración anual se deja en blanco, ¿sí? son de pronto territorios o lugares poco explorados. O sea, hay que aventurarse, no hay que salir de la zona del confort. Y, y ahí también las recomendación es, pues, si no eres así como tal eh, un experto en esos temas, pues asesórate. ¿Sí? A lo mejor vas a tener que pagar honorarios, vas a tener que pagar una capacitación, un curso. Eh, eh, aquí en este caso, la agenda académica de Census Capacitaciones basta y seguramente vas a encontrar algún muy buen curso en este aspecto, hay cursos grabados, ahí hay distintas modalidades de membresía ¿sí? y si no con quien te dé confianza pero asesórate ¿sí? acude a, a gente que ya ha a, a transcurrido ha a recorrido ese camino que tú todavía no y asesora correctamente a los clientes Mira, fíjate que hay el mito de que es carísimo el tema de los dividendos, pero fíjate que a nivel de flujos, sí, a lo mejor va a ser lo más conveniente para el socio. O fíjate que esto que de pronto es un pago anticipado, se va a recuperar y va a tener este efecto al acreditarlo la persona moral o al solicitar el saldo a favor la persona física. sí. Y nos preguntaban por ahí, de pronto, contador, eh. Y la persona física de actividad empresarial y profesional, ¿cómo retira utilidades? ¿Cómo se beneficia de ese superávit? ¿Cómo puede pagarse sus dividendos? Ahí sí, eh, si de por sí ya es un tema complicado la seguridad social y el tema laboral eh, entre socios y accionistas eh, como parte de una empresa y, y luego considerar que sean trabajadores, no porque no lo sean, Sino porque muchas de las veces el contribuyente quiere simular, pues también llega a ocurrir a nivel de, vamos a pensar, a una persona física con actividad empresarial y profesional, que quiere agarrar y él mismo ser patrón y quiere autoasegurarse en el INS. Que no estoy diciendo que no se pueda, que no estoy diciendo que el INS no te acepte el movimiento, ¿no? El INS ve cuotas y dice, vénganos tu reino. Aquí lo que yo te estoy diciendo es que eh, a lo mejor el régimen obligatorio del Seguro Social eh, eh, en esta eh, vamos a, a llamarlo en esta faceta de eh, rol patrón trabajador no es la que te corresponde. Acuérdate que dentro de la ley del Seguro Social existe la incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Pero de pronto esas opciones no están así tal cual abiertas a, a cualquier persona física, ¿no? Eh, por ejemplo, si tú me preguntas, patrón, persona física, eh, ¿lo contempla como alguien que optativamente se puede incorporar o voluntariamente se puede incorporar al régimen obligatorio? Mi respuesta sería sí. Pero no en el, en el régimen obligatorio a secas. Hay distintas modalidades dentro de la ley del Seguro Social y en este caso, por ejemplo, el requisito, la característica de aquel patrón que quiere voluntariamente estar en el régimen obligatorio es que a su vez tenga trabajadores, ¿no? Tenga una plantilla laboral y él se podrá voluntariamente incorporar, pero obviamente no con el mismo tratamiento que un trabajador. Obviamente no con el acceso a las mismas prestaciones que un trabajador. ¿Sí? De entrada, pues poco probable el tema de prestaciones en dinero, ¿no? Ni modo que yo patrón siendo patrón y me incapacito pues si no hay otro patrón arriba de mí y, y como el Seguro Social va a decir, mira, yo voy a asumir tu, tu subsidio por incapacidad Entonces, miren eh, eh, el INSS es vasto en esta parte, ¿no? infinidad de modalidades ahí de pronto con, con nominaciones numéricas eh, denominaciones numéricas y, y, y podrá haber una opción para tener acceso a la seguridad social no para que tú digas soy patrón y trabajador al mismo tiempo o, o incluso también está la parte del régimen voluntario, ¿no? el seguro de salud para la familia, si lo que están buscando a lo mejor de pronto es una cobertura pero bueno, volviendo al tema, ahí sí pues error garrafal, ¿no? de pronto decir mira yo soy patrón, no tengo trabajadores pero mí mismo me aseguro a mí mismo como trabajador dentro del régimen obligatorio a secas, ¿no? No, no de alguna modalidad distintiva o alguna modalidad con características especiales. Sí? Lo segundo, eh, ya para eh, casi la curva final del programa del día de hoy, este tema de eh, pago de dividendos a socios, accionistas, distribución de utilidades. Estamos eh, rematando, terminando el tema con, con la pregunta de, de las personas físicas, ¿no? Y, y suponiendo un ejemplo de persona física, actividad empresarial y profesional, eh, mira, tú no debes llevar una CUFI, muy recomendable que lleves una contabilidad, y, y de hecho ahí es una, una discusión constante con la gente que asiste a los cursos que impartimos, en mi opinión, persona física, actividad empresarial y profesional, incluso régimen de arrendamiento, y, y, y bueno, si me apuran hasta reciclo, en mi opinión, están obligados a llevar una contabilidad. Se han adecuado de pronto los textos normativos del artículo 110, fracción segunda de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Eh, también tema de arrendamiento, ¿no? Que había por ahí, eh, si no mal recuerdo, eh, eh, pues se, se tenía como una venia, ¿no? Para aquellos que eh, volteaban a ver la deducción optativa, mal llamada deducción ciega, y que ahora ya, pues, parte de ese párrafo de la fracción eh, de ese artículo, pues se derogó. Eh, entonces, estimados, eh, muy recomendable llevar contabilidad, no hay una Cufina aquí. Eh, eh, mira, vamos a resolverlo sencillo, ¿no? Y, y tratar de, de mantenerlo sencillo, fácil... Eres persona física de actividad empresarial y profesional, estás al día, no a adeudas contribuciones de periodos anteriores, has presentado tus declaraciones mensuales, provisionales, definitivas, etcétera eh, No debes declaraciones anuales, todo bien amarradito, bien calculado, eh, y, y de pronto a lo mejor tienes ahí un exceso de flujos, pues en cualquier momento puedes retirar parte del patrimonio aportado. Ahí a lo mejor a, a, a, a manejando algún tipo de control, algún recibito, algo para saber que, pues mira, eso me lo llevé, pero ya mi bolsita, ¿sí? Pero básicamente es eso, ¿no? Eh, pareciera eh, muy raro, muy poco creíble, pero a la fecha yo me he topado infinidad de gente que no sabe cómo retirar sus utilidades cuando está operando como persona física. O, o, o desconoce si debe atender algún tipo de formalidad, ¿sí? Pero esa sería, este, eh, pues como tal, eh, la condicionante, ¿eh? Impuestos al día, hay flujo, hay excedentes de flujo, eh, salgo avante con mi capital de trabajo y queda ahí un remanente, pues vénganos tu reino, ¿no? Retíralo y empieza a disfrutar, eh, pues vamos a decirlo así, de los frutos de tu negocio, ¿sí? Acuérdate que no hay cuenta fiscal y cuenta no fiscal. Hay cuenta personal y cuenta del negocio. Pero una cosa es el negocio y sus finanzas y otra cosa eres tú. Y tus cuentas de ahorro, tus cuentas transaccionales. Aquí, ¿cuál sería la otra reglita? No? También para no caer en ese error. Pues que todo lo que alimente tu cuenta personal bancaria me refiero, ¿cuál es la cuenta personal? Aquella que usas para la casa, ¿no? Y, y no estoy hablando que estés casado, que tengas familia, ¿no? Aquella cuenta, eh, algo así como tu monedero de nómina, ¿no? Cuando te abren una cuenta de nómina y que ahí te dispersan la nómina y ya aprovechas y con esa misma cuenta pagas la luz, pagas el gas, eh, eh, pagas este, de pronto ahí tus servicios de streaming. Ah, bueno, con familia o sin familia, pues es lo mismo, ¿no? Nada más que aquí a lo mejor no eres asalariado, a lo mejor eh, tienes actividad empresarial y, y profesional o cobras servicios, cobras honorarios o das en arrendamiento un local o una casa habitación, este eh, pues ahí el tema sería que todo ese dinero, todo ese flujo que tengas en tu cuenta personal, tuvo que tener un origen de otra fuente que ya se transparentó. Y obviamente que ya pago impuestos. Ah, mira, la cuenta bancaria del negocio es de mi localito comercial y, y de todo lo que yo genero. Y, y ya vi que al final, sin deber ni un gramo de impuestos, pues tengo excedentes de efectivo y, y tengo que sobrevivir con algo. Eh, me pago mi rentita mensual. Bueno, de ahí vas a traspasar a tu cuenta bancaria de finanzas personales y así tendría que ser con cualquier tipo de actividad económica. De pronto eso de que es mi cuenta personal o la cuenta de ahorro, como que aquí en el colectivo, en la mente de mucha gente, incluso de algunos colegas, se les quedó que es la que no paga impuestos. No, mentira, lo que llegó ahí es que ya previamente en alguna otra cuenta bancaria o en algún otro origen, no siempre es cuenta bancaria, ya pagó impuestos sobre la renta. ¿Sí? para que lo tengan en mente, para que no se metan en líos, ¿sí? Y Bueno, vamos a aprovechar para saludar a la gente que se estuvo conectando con nosotros, muchas, muchas gracias. Esteban Elizalde, saludos, Homero Manso, eh, nos saluda Esteban, gracias. Edith Leticia de Morelos, gracias Edith, un saludo. Rosario García, que también nos saluda, nos desea buen día. Pero en físicas, después de pagar impuestos, puede disponer el dinero, ¿no? Es lo que estamos diciendo, Esteban. Que si estás al día en el pago de impuestos, ¿sí? Porque imagínate que yo vi, tuviera un atraso de dos años no pagar impuestos por poner un escenario y ya me estoy gastando los dineros, pues yo no sé si de pronto me estoy gastando IVA o ISR, que incluso le corresponde al fisco, ¿no? A, a cuando yo hablaba de algún recibito, a algún tipo de controles, nada más para efecto de que sepas que ese dinero, incluso funciona el traspaso, ¿no? Fíjate que saqué de la cuenta del negocio. Y lo pasé a mi cuenta de finanzas personales o mi cuenta de ahorro. Y a lo mejor ese va a ser tu control. No lo sé. Pero es básicamente lo que estamos diciendo. Nos saludan, dice Saludos, gracias. Y bueno, también hay la gente de Census Capacitación. Pues estimados, se fue volando el tiempo. Un gusto. Eh, creo que ya no lo hicimos tan formal como la vez pasada. Ya eh, por ahí si quieren buscar en redes sociales de Census Capacitación... Creo que incluso también ahí en Spotify estamos. Eh, eh, eh, hubo por ahí, si no mal recuerdo, del mes de mayo, ya habíamos hecho, eh, platicado un poco del tema de, de los dividendos, de la distribución de utilidades. A lo mejor ahí fue un tanto más técnico, más como para colegas, contadores. Aquí si bien de pronto me quiero alejar un poquito de lo técnico y, y trato hablando de lo técnico, no ser tan técnico, pues de pronto pues siento como que la audiencia son contadores, son colegas pero también si de pronto pescamos ahí a algún empresario, algún dueño de negocio, alguien que le interesa el tema, a lo mejor alguien que va a emprender, eh, sobre todo me quedaría, rescataría esa parte, ¿no? Donde de pronto nos quieren vender al, algunas estrategias, a, a algunos esquemas, pues sí, pero me lo vendes por paquete completo, ¿eh? Nada de que nada más me lo vendiste, me diste el espejito, te pagué y desapareciste, no, ¿no? Así no aplica eh, la asesoría ni la estrategia fiscal. Pues, estimados, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo. Atentos por ahí con el tema del simulacro. Nos vemos, eh, si Dios lo permite, en dos semanas, aquí en esta en su casa, Familia Census, en su programa Fiscal con Sentido. Por supuesto, te voy a agradecer mucho si puedes compartir eh, esta cápsula, eh, este programa de radio a través de tus redes, eh, para que pueda llegar a más gente, gente que le pueda interesar el tema. Y un saludo. Hasta pronto. Nos vemos en dos semanas. Adiós.